En este momento tenemos a los títulos de Lieberman en zona de soporte, la potencial recta aceleración que tiene solo de momento dos puntos de apoyo y podría ser que hayamos visto el tercero justo los mínimos de este miércoles, en la recta que uno de los mínimos de marzo de 2020 y de finales de enero de este año y que pasa aproximadamente por los mínimos de este miércoles. En cualquier caso, en mi opinión lo más importante ya se ha producido, que es la superación de la parte alta del impecable canal bajista por el que se venía moviendo el precio desde 2015, lo que quiere decir que en el pierdo de los escenarios podemos esperar una caída hacia la zona de 0.2380, 0.24, que es por donde pasa la parte alta de este canal, insisto, ahora zona de soporte, lo que quiere decir que, si cayera hasta ahí, en teoría estaríamos ante una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. En el muy corto plazo vamos a ver si los mínimos de este miércoles consiguen hacer al precio reestructurarse en una alza en busca de la zona de máximos anuales en los 0,3560 euros.